Ciao amici de FreeSeyMaz ¿Cómo va? ¿Todo bien? Por el día de hoy he preparado otros ejercicios Para mejorar la fuerza reactiva Para todas las personas que juegan básquet, parabolo, calcio, tenis Que quieren mejorar su performance Que mejor que hacer estos ejercicios En estos ejercicios que he preparado para hoy Aunque si son ejercicios pliométricos que es, que es un tipo de entrenamiento físico que consiste en realizar saltos para mejorar la parte inferior de nuestro cuerpo. Yo quiero que tu guadañes rapididad, fuerza, explosividad. Que tú fachas el movimiento en el menor tiempo posible y aunque con armonía. Por lo importante, ayúndele a tu labor de palestras, cuestos, ejercicios. así sea más eficaz y e más profesionales para el Jornay de hoy, no dimentiquemos de, de, de prima de hacer estos ejercicios eh, hay que hacer un buen riscaldamiento para evitar lesiones en nuestras articulaciones aunque hacer un poco de stretching estos ejercicios, abinatos a una planificación de tu programa de alineamiento Tefano Bene, Tefano Bene parlo, por, eh, parlo de mi experiencia yo primo de Yugato Palabolo, Yugato Piude de 15 y 17 años para volo y hacemos este ejercicio pliométricos eh, para, para guadagnar la fuerza reactiva al menos de una a dos vueltas a semana siempre lo fachamos en corto tiempo pero expiriendo el máximo yo, yo me llamo Paulo por pelo se inicia 3 2 1 vía Nuestro objetivo, Spinger, el máximo en el menor tiempo posible. Nuevamente. Nuestro segundo ejercicio. que vamos a hacer? Vamos a hacer salto salto. Salto en punta de pie sin apegar el genucio. Pacho. 10 salto. Dos Pacho. Ta ta ta. 1 2 3. Cambio. Cambio. ok, Vamos a iniciar. 3 2 1. ¡Pia! 1.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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. <ríe> último ejercicio. Este ejercicio yo lo consiglio de hacerlo con una esbarra. Yo no he chelo la esbarra, pero lo hago he con el manubrio. Ok. Guardate. Vamos a hacer. 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, skipping, skipping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Uf. nuestro próximo, de ginocchio, salto, corsa, ejercicio próximo ejercicio voy a hacer skipping skipping de frente conto 1 2 3 toco cono destra dopo sinistra, dopo toco avanti skipping toco un cono skipping toco otro cono skipping vado avanti Próximo ejercicio. Parto con la corsa, parto con Skippy, vado y prendo el condo y lo torno indietro. Consecutivamente, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, 1, Via. 3 skipping, 1 squash ya, prepárate 3, 2, 1, via 1, 2, 3, squash ya 1, 2, 3, squash ya 1, 2, 3, squash ya 1, 2, 3, squash ya 1, 2, 3 Escuella. 1, 2, 3. Escuella. Por último, el salto de la rana. ¡Que ¡Ah! la habíamos faltado! Que la habíamos faltado. Un entrenamiento para ganar fuerza reactiva, potencia, explosividad. Cosí tú en tus performance serás una persona aventallada Gracias veramente a todas las personas que han guardado con este vídeo y que se han entrenado. Si aún no te has inscrito inscríbete a eso. De cuore, Pablo. No te dimenticarte de fare stretch. ¡Ah!